pero ese eje 4 10 en capricornio o sea casa 4 en capricornio sol en capricornio sol en casa 4 y después vamos a ver por supuesto como todos estos días casa 10 en capricornio sol en casa 10 sol en capricornio pero bueno empezamos por el principio este sol en Capricornio. Sol en casa 4. Hogareño, amable, sobreprotector. Casa 4 en Capricornio. Frío, conservador, organizado. Sol en Capricornio. Fuerte, fortaleza, aplomo, perseverancia. Obstinado, severo y ambicioso. Por lo que podemos estar ante una persona severa, muy organizada y conservadora en el ámbito de su hogar. Ahora veamos qué pasa cuando ese sol está del otro lado del eje. O sea, el sol en Capricornio sigue estando pero esta vez en casa 10 y la casa 10 en Capricornio. Entonces ahí... Sol en Casa 10, tenaz, liderazgo, ambicioso. Casa 10 en Capricornio, administradores, estructurados, obedientes. Sol en Capricornio, fortaleza, fuertes, aplomo, perseverancia, obstinados, severos y ambiciosos. Por lo que podemos estar, es muy posible que estemos ante una persona ambiciosa, que administre perseverantemente, perseverantemente, me salió la palabra, sus propios recursos. Bueno, nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, en una nueva clase corta de astrología. De, estas, de este ciclo de 320 clases. Estamos en la 226, si no me equivoco. Nos volvemos a encontrar mañana. Chao, hasta mañana.